Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, hirió de un balazo en la cabeza a un joven la mañana de este viernes en la calle Rivas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jefferson José Velázquez Peña, de 19 años, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad. Velázquez se encuentra recluido en un centro clínico privado tras presentar herida de bala superficial en la cabeza. Una herida superficial en región occipital, es una herida, occipital. él está estable, no pasó de un rozón, gracias a Dios, él está estable. El hecho se produjo en un momento que lesionado se desplazaba en una motocicleta sin casco protector y el agente lo mandara a detener y tras no obedecer la orden, les realizó un disparo que pasó, él iba en la pasada, lo mandó para no se paró, luego yo la vuelta, pasó por ahí otra vez de nuevo, cuando pasó ahí, él, él, él, él, él tiró el tiro, cuando lo tira, lo atacó de nuevo. ¿sí? Otra vez, cuando dio la vuelta, lo atacó de nuevo. Pero disculpe, si porque yo... le te un tiro a una gente, no sé si... Pero todo, todo como no tiene que atornar la mente. Pues, pues, bueno. Hasta el momento no ha sido identificado la gente de la DGZ que produjo el hecho.